Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto que se llame, que es de consola, vamos a ponerle calculadora, formas, y ceros. Darle siguiente, crear. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de biblioteca de clases, ¿sí? Porque vamos a separar, como siempre, nuestra eh, lógica de negocio de eh, la interfaz de usuario, de la capa de presentación. Bien, y acá el ejercicio me dice, crear una biblioteca de clases que contenga la siguiente jerarquía, clase figura, Será base de las demás y no deberá poder instanciarse. ¿Qué me está diciendo con no debe poder instanciarse? que es abstracta. Y además que sea base de las demás es una pista más porque ya dijimos que suelen ser eh, la, la base de la jerarquía de herencia, la, donde empieza todo, ¿sí? Las clases rectángulo y círculo heredarán de figura. Entonces, tenemos que tener rectángulo y círculo que hereden de figura. Cuadrado que herede de rectángulo. Y círculo y cuadrado no se deben poder heredar, es decir, no deben poder ser base de otras clases. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser selladas. ¿Sí? Entonces vamos rápidamente a declarar primero la clase figura. Figura. Después vamos a declarar la clase cuadrado y círculo. La clase círculo. Y, eh, ah, y, rectángulo, me está faltando. Y me dicen que figura no se debe poder instanciar, o sea, que es abstracto. El rectángulo eh, hereda de figura. Y cuadrado eh, hereda de rectángulo. Que círculo hereda de figura. Tanto cuadrado como círculo no se deben poder heredar, o sea, no deben poder ser base. Entonces le pongo SIL y la declaro como clase sellada, lo mismo cuadrado. Bien. Espero que se haya entendido lo que hice hasta ahora. Simplemente armé las herencias, declaré figura como abstracta para que no se pueda instanciar y declaré como selladas, círculo y cuadrado, porque dice que no deben poder heredarse. Bien, ¿qué más dice acá en nuestro ejercicio? Agregar el método dibujar, que tendrá una implementación por defecto en la clase base y retornará el texto dibujando forma. Las clases derivadas directas, Invalidarán dicha implementación y la cambiarán por dibujando círculo, dibujando rectángulo, según corresponda. Bueno, entonces, dice que la clase figura va a tener por defecto un método, e, y esto es clave, va a tener una implementación por defecto y la van a invalidar. Invalidar es lo mismo redefinir o sobreescribir las clases derivadas directas. O sea, que tiene que ser virtual. ¿Sí? Que va a devolver string. Eh, que se llamado, eh, va a tener el nombre de dibujar. No va a recibir nada. Y va a retornar. Dibujando. Creo que decía dibujando. Forma. Tres puntos. Bueno. Bien. Entonces. Las clases de derivadas directas de figura son rectángulo y círculo. Se supone, tenemos que. Invalidar, ¿cómo invalidamos? Con override, dibujar, ya nos ayuda el IDE y lo que vamos a hacer es cambiarlo por dibujando círculo o dibujando cuadrado. Bueno, en vez de retornar dibujando forma va a ser dibujando rectángulo y en el caso del círculo lo mismo public override, dibujar. Y acá le ponemos dibujando círculo y listo. Siguiente. ¿Qué e hice en este punto? Declaré un método virtual en figura que tenga una implementación por defecto. O sea, no es abstracto. ¿sí? Este tiene una implementación. Y después en las derivadas directas que son rectángulo y círculo, Invalidé, sobreescribí esa implementación y le di otra implementación con override, ¿sí? Devuelven un mensaje distinto. Me, eh, punto 3, agregar al método calcular superficie que deberá ser implementado de manera obligatoria abstract por las clases derivadas, debe retornar un double con el resultado del cálculo de superficie. Lo mismo calcular perímetro. Entonces, vamos a tener, estos dos métodos abstractos en figura, publica, abstract, eh, eh, double, calcular eh, era superficie y perímetro. ¿no? Superficie. Ah, y no lleva, como es abstracto, no lleva cuerpo. Y calcular perímetro, lo mismo. Bien. Ya me está dando un error en tiempo de compilación, ¿no? Porque me está diciendo rectángulo no implementa, que no es abstracto, no implementa el miembro abstracto de figura. Uso el atajo de Esteban y ya me genera los métodos, lo mismo círculo. Bien. Este eh, throw new exception lo vamos a reemplazar por el cálculo en particular para el rectángulo que el perímetro es Base por altura, base más altura por 2, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la altura en todo esto, no? Bueno, el rectángulo va a tener que tener dos atributos. Y un constructor que sea que reciba estos dos atributos y que los inicialice con un valor. Acá podríamos validar que no sea negativo, podríamos hacer algo más. Bien. Y ahora sí puedo hacer longitud base más longitud altura por 2. Para calcular la superficie es base por altura. Entonces, return base por altura. ¿Qué hicimos acá hasta ahora? Figura declaró que todas las figuras que hereden de ella deben tener un método para calcular la superficie y un método para calcular el perímetro. Pero solo define las operaciones, no define el cómo. Cada figura, dependiendo de la figura, va a tener su propio cálculo de perímetro y superficie. Entonces, ¿Cómo calculo eh, la superficie, el perímetro del rectángulo y la superficie del rectángulo? Primero necesito sus, su base y su altura. Bueno, declaro esos atributos, declaro el constructor eh, y ya hago los cálculos adentro de cada método con override para, para eh, sobreescribir ese método abstracto. Y estamos. Si sí, lo mismo tengo que hacer... Con círculo. Pero círculo tiene una diferencia. Círculo no necesita base de altura. ¿Qué necesita? El radio. Entonces, vamos a crear un, un constructor que reciba el radio, que lo inicialice. Fíjense que acá está re bien apl aplicada la herencia porque la particularidad de círculo es que no tiene base de altura, tiene radio. Y el rectángulo no tiene radio, tiene base de altura. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el perímetro de un círculo? Bueno, pi por radio al cuadrado. ¿Cómo obtengo? Eh, ¿Alguno habrá puesto 3.14 acá? Bueno, no. La clase math tiene una propiedad estática, pi, y tiene, que tiene más precisión. ¿sí? Es 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, y bueno, todos los números que vienen después y que sirven casos efectivos. Más que nada en los casos donde necesitemos mucha precisión, ¿no? Después radio, después 2. entonces acá estamos haciendo pi por radio al cuadrado y calculando el perímetro del círculo. Por último, para calcular la superficie es pi más radio al cuadrado. Entonces, pi más radio al cuadrado. ¿Y cómo hago al cuadrado? Por radio al cuadrado. ¿Por radio al cuadrado? Por radio al cuadrado. Bueno, por radio al cuadrado, yo les creo. Se faltó googlear ahí, móvil. Sí, no, no. Claro. Entonces, el perímetro es pi por radio por 2. Y el, la superficie es pi por radio al cuadrado. ¿Correcto? Sí. Bien. ¿Cómo hago el cuadrado con math .pow? ¿Sí? Bien. ¿Qué hice hasta ahora? Figura, declaró las operaciones, calcular perímetro y superficie y en círculo les di una implementación. Para eso necesité además contar con este dato del radio. Vamos a ver qué nos falta. Crear un proyecto de consola en el método main, crear una lista de figuras, agregar a la lista una figura de cada tipo, recorrer la lista. Mostrar el resultado del método de dibujar, el área y el perímetro de cada figura y el tipo del objeto con GetType. Bueno, yo acá, como buen, como los programas de cocina, como digo siempre, ya tengo esto resuelto. Y creo. Ah, primero tengo que referenciar el proyecto. Si no, no va a funcionar. Segundo, tengo que agregar el using. Para todo. Bien. Ah, y el cuadrado tiene un problema. Le tengo que pasar al constructor de rectángulo los lados. Pero, ¿qué pasa? Los lados del cuadrado son iguales. O sea, que acá le puedo pedir un solo dato, longitud lado, y con this, perdón, con base, pasarle, tanto a la altura como a la base del rectángulo, el mismo valor, longitud-lado. Listo. Esto no es un string, es un float. Muy bien. Ahí está. ¿Qué hice ahora? Bueno, cuadrado, área de rectángulo. Rectángulo no tiene un constructor por defecto, tiene este que recibe base y altura. El cuadrado, la base y la altura y todos sus lados son iguales, o sea, que con recibir un solo un solo valor estamos, con saber la longitud de uno de los lados estamos. Y guardo eh, el dato, le paso al constructor de, de rectángulo, ¿sí? base y altura, y le paso el mismo valor, el del lado de, del cuadrado. Y ahora sí estamos en condiciones de ir al main. Y en el main instancio una lista de figuras, agrego un círculo, agrego un cuadrado, agrego un rectángulo, uso string builder, recorro figura a figura con el for each, y voy llamando. Figura en tal índice, ¿no? Tipo get type Llamo al dibujar, muestro el área y muestro el perímetro. Vamos a ver qué sale de esto. Bueno, figura 1 es un círculo, está bien. El área es 12,57, el perímetro es 12,57. Raro que de lo mismo. Bueno, le, le vamos a creer. En la segunda figura es un cuadrado dibujando rectángulo. Porque, qué? pasa? Cuadrado no tiene una, so, no sobrescribe el método dibujar. Entonces, ¿qué va a usar? El de la clase base más cercana, el del rectángulo. Área 9, perímetro 12, ¿sí? Y el rectángulo, lo mismo dibujando rectángulo, área 32, perímetro 24. Bueno, estaríamos, si no hay dudas,